Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo, iniciando este día maravilloso que el Señor nos regala. Vamos a darle gracias a Dios. Yo quiero invitarlo para que usted en este momento le dé gracias a Dios. Piense en todas las cosas bonitas desde que nos levantamos o, bueno, a la hora que usted esté en este momento haciendo su oración. Lo invito para que tenga presente algo que Dios haya hecho en su vida. ¿Qué hay para decirle hoy a Dios gracias? Gracias.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 Todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliar con tu hermano. Entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras van todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos propone hoy un reto. Dice Jesús, si ustedes no son mejores que los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Es decir, a marcar la diferencia, queridos hermanos. ¿Qué hace que... Que seamos diferentes los cristianos en nuestro trabajo ¿qué diferencia habría entre un creyente y un no creyente? ¿qué hace que marquemos la diferencia en nuestra forma de llevar la familia? ¿qué hace? ¿qué, qué marca la diferencia? ¿qué marca la diferencia? si ustedes no son diferentes dicen, Jesús pues no vamos a entrar en el reino de los cielos, y luego sigue, sigue diciendo Jesús que para poner la ofrenda en el altar tenemos que estar en paz con nuestros hermanos decir la oración y todo lo que hacemos de religioso tiene que estar marcado por un estilo de vida, una forma de vivir acorde a lo que el evangelio nos enseña, los valores, los principios que los hermanos, solo así esa ofrenda, esa plegaria que ponemos en el altar pues tendrá sentido, solo así marcaremos la diferencia. Lo invito para que hoy Marquemos la diferencia, marquemos la diferencia no tanto porque lleven cosas externas, uniformes o distintivos religiosos, marquemos la diferencia por nuestra manera de ser, por nuestra manera de vivir. Queridos hermanos, recuerde hoy la oración por los sacerdotes, el jueves, un momentico oración por la santificación del clero por nuestro seminario. El Señor los guarde, los protege y los bendiga. Un abrazo para todos, queridos hermanos.